Y tres. Amigos de Planeta Carlejas, estamos aquí grabando un corte de la selectividad del año pasado, 2021, y cuando llevaba ya seis minutos ha saltado el móvil por los aires. Sí, reír los ratones, están ahí a lo lejos, en la lejanía, porque oradores en el uso de la palabra pueden estar sin mascarilla. Así que esta clase infecta que ha tenido dos positivos recientemente, todavía estamos en la pandemia, hijos míos. Bueno, vamos a ver un corte de selectividad de 2021, o sea, de junio de este año, donde Planeta Carlejas qué era Tribunal. Tribunal. Pobre. Con un par. Bueno, vamos a ver. Eh, en este examen había 20 preguntas. 20 preguntas y dos cortes. Los, las preguntas de los cortes eran tres preguntas. O sea, que un alumno podía elegir los dos cortes, seis preguntas, y después cuatro preguntas eh, para completar las diez. Cuatro preguntas de teoría. Pero si, si, si ibais bien de cortes, teníais el 60%, el 60 hechos. Cuando yo vi este corte me pareció bastante sencillito, pero después he visto que tenía algunas... Mm, que hasta no las había visto ni yo. Me ha tenido que una alumna decir... Eh, mm, porque no aparecían criterios. El M ahora lo veréis que es. Venga. Eh, vamos a ver si lo hago en 10 minutos. Eh, la primera pregunta, que era la 18 de este corte, de este examen, era: ¿cuántas y qué tipo son las etapas de deformación que pueden eh, reconocer en el corte? de nombre a las estructuras geológicas observadas y establezca un tipo. Tipo de las etapas de deformación cuando preguntan las etapas de deformación eh, tenemos que ver pues eh, en el corte eh, aquí ha habido alguna etapa de deformación si están ahí las calizas tan panchas todavía sentadas ahí no se han deformado se han sedimentado y ya está pero por bajo ha habido cosas raras ha habido cosas raras venga eh, Andrea ¿qué es lo que ves tú dime una cosa que veas un pliegue sinclinal, un pliegue sinclinal y lo podríamos adornar un poquito más con inclinado, vale, inclinado, inclinado hacia la A, ¿vale? Hacia la, a, hacia la izquierda. Vamos a ver, recordemos que el pliegue anticlinal tiene forma de A y el sinclinal de U o de V, esto es claramente un pliegue sinclinal. A ver, otra cosa que veamos, esa tos, mmm. a ver, otra cosa que veamos, ¿Eh? ¿A otra etapa de no, deformación la falla, ¿eh? Que es una falla normal. normal. Ah, Andrea, venga, eh, Andrea Ratón, ¿por qué es una falla normal? A ver, tú que eres la experta tobogán. en fallas, estamos cuántos, a cuánto estamos de fallas ya una semana y aquella falla era mayor de su calle. Venga, a ver, ¿por qué? Porque el tobogán, el el tobogán. baja y no sube, si, si subiese sería inversa. Porque vamos a ver, mira. Los toboganes de los parques pueden ser así o así, ¿no? pero está claro que aquí está la escalera del tobogán Bien. y si va para allí, aquí está la escalera del tobogán. ¿no? Bien. Si un niño se tira por aquí por el tobogán, ¿eh? se tira, se tira, mira el estrato niño verde, ¿veis que baja hacia abajo? Sí, Eso normal. es normal. ¿eh? Si este estrato niño subiera para arriba sería inversa. ¿Eh? Inversa, estaría poseído. Ya, está poseído. Y dice la gente, dice la gente, pero Carles, ¿eh? ¿No, será, ¿no será esto esto que sube para arriba? Eh, eh, ¿Esto sube para arriba? Pero vamos a ver, esto sube para arriba. Hemos dicho que si esto es un tobogán, ¿eh? esto es un tobogán, los niños van por aquí abajo del tobogán, es eh, subiendo hacia arriba. No. ¿Eh? tú ves eso en el parque y qué haces me voy corriendo o, o, o llamas a un cura que le haga un exorcismo a ese niño porque ese niño va a caer y se va a abrir la cabeza o si está poseído cómo va a ir por debajo del tubo vale. no, el niño va sí, sí, aquí, más viene más bien que nada bajando en una falla normal mira tíos cuando yo me pongo a corregir exámenes y todavía veo que aquí me dicen falla inversa yo la verdad es que no lo acabo de entender. Es que, eh, bueno, tú ahora no piensas, ¿eh? Antes pensaba. Ahora ya sin pensar dice, eh, normal. Vamos a ver, los niños cuando se tiran por un tobogán hacen esto. Se tiran y van hacia adelante. Eso es normal. Pero esto, esto no es normal. Esto es un niño poseído. Entonces, si el estrato cae hacia abajo por gravedad normalmente, ¿eh? esto es una falla normal. Y si el estrato sube hacia arriba, eso es debido a fuerzas de compresión, eso es una falla inversa. Eh, voy a repasar aquí las letritas que no se ven, que igual no se ven en el vídeo. 4, 5, 6, 7... ¿Vale? Bien. Pliegue anticlinal, falla normal y entregamos... Ojo de halcón. Ojo de halcón que a mí me ha costado, ¿eh? Me costó. O sea, de la clase, solo una. eh. Andrea eh, Pérez eh, me dijo... ¿Qué me dijiste, Andrea, en el examen? un basculamiento. ¡Un basculamiento! Un basculamiento Un basculamiento ¿Pero dónde un basculamiento? Pues mirad, mirad ¿Veis los estratos que están horizontales? Se ve, ¿no? Pero ya este pequeñito de aquí abajo que, ay amigo va aumentando desde aquí hasta aquí O sea, aquí hay un poquito más que aquí Estaba tan escondido esto que los criterios no se pedían Porque esto es una PUTDA eh, gorda pero bueno aquí la niña eh, lo vio y lo vio porque porque les dije que siempre que en un corte os ponen a a prima o norte y sur amiguitos seguro que tiene un basculamiento seguro que tiene un basculamiento entonces los cortes pueden estar a pecho descubierto o si tienen una letrita y una letrita aquí es que os van a preguntar por algún basculamiento entonces Andrea que esto es un basculamiento Tú cómo lo has puesto? Basculamiento pues, hacia. Hacia. Es que hacia, eh. Es que además pusieron a y a prima. ¿eh? Mira, a y a prima para que, como todos sabemos que si ponen norte sur va a ser basculamiento, eh. Entonces pusieron a a prima para pillaros, ostras que si sí, los pillaros. Después arrepintieron y no lo pusieron en los criterios. O sea que si no ponía basculamiento estaba bien. Esta pregunta. Bueno, venga. Pues fíjate, es sencillo, tienes un puntaco aquí, un puntaco por decir eh, sí. sinclinal y falla normal, Pero ya está ley, ¿y es? Pero eso es otra pregunta, o sea, la primera pregunta del examen de la selectividad era eso ¿Cuántas y qué tipo de etapas de deformación? Pa, pa, pa. Por ahí ya está, ¿vale? Bien, ya tienes un puntaco, venga, otro puntaco que, que vaya, que, que vaya pregunta que es que a mí yo la leo y digo pero no puede ser esto pero en fin ¿qué ocurrió antes? ¿el plano F de falla o la actividad ígnea que dio lugar a los basaltos? Justifique las respuestas aquí había una pequeña cosa que vosotros no habéis puesto porque no hemos llegado a ese tema pero bueno a lo mejor habría que poner justifique Jaume eh, ¿Tú qué vas a posar? ¿Qué pusiste? Que la F, o Santana, F la falla va antes que... Que la falla va antes que la intrusión, ¿por qué? Porque esa la intrusión es de lo último, es lo más reciente de todo. Porque si nos fijamos, la falla llega hasta aquí. ¿eh? Llega hasta aquí. Después se sedimentó esto. ¿eh? Pero no llega hasta aquí arriba. Eh, llegó hasta aquí después se sedimentó esto. Como esto después se erosionó, ¿Eh? Se erosionó porque aquí no hay calizas y después vino la intrusión. Está claro que fue primero la falla y después el, el, la intrusión. Hay un principio de intersección de los estratos de esteno que veremos los principios de esteno. Que igual había que poner basándome en el principio de intersección, ¿eh? como esto corta a lo otro, pues esto es más eh, reciente y esto es más eh, antiguo. ¿eh? Esto corta la sedimentación de las calizas ¿eh? y la falla solo llega hasta las calizas. Bien, bueno, ya tendríamos.. Eh, aquí había que, que hacer algo más. A ver. Eh, Nada, no, justifica la Dos puntacos, ya tenemos dos puntos. Anticlinal falla normal y esto fue primero y esto fue segundo. Pero aquí regalaban la selectividad, amigos regalaban la selectividad muchos años ha sido difícil, pero este era bastante facilito espero que no salte el móvil tú porque ahora ya vamos eh, encaminados y otra dice, deduzca la historia geológica de la región deduzca la historia geológica de la, de la región venga vamos a hacerlo como pedían aquí más o menos en la selectividad y era lo siguiente lo vamos a hacer por eh, guioncitos Venga, primero, eh, cualquiera de las dos Andreas, comentarme la historia de este corte. Sí, vale. Pues primero se inventaron las artillitas. ¿no? ¿Así? ¿Así? ¿Así? ¿Así? ¿Así? O sea, ¿me quieres amargar el día hoy? Hace millones de años. Sí, pues pero sí es más fácil que nada, poner a... hace millones de años uno hacerlo primitivo y prácticamente al corrector se le saltan las lágrimas porque ve una persona que está escribiendo con criterio. No, hace eh, miles de años, miles de años, no. En geología, la unidad de tiempo es el millón de años. No me pongáis hace miles de años en un corte geológico, por Dios. Oh. Bueno, eh, no, es que iba a decir por hablar, pero me he cortado, ¿sabes? O sea, porque es poca broma, ¿sabes? Venga, eh, hace millones de años, hace millones de años, en un océano primitivo, se inventaron arcillitas por erosión no, de... no, se sedimentaron se arcillitas, margas, areniscas y, y conglomerados, está claro, ¿no? Sí. O sea, hace millones, ta, ta, ta, ta, ta, se alimentaron uno, dos, tres y cuatro. Venga, seguimos. Eh, se, se erosionan y se activan en forma sincrinal. Eh, espera, espera. Primero, eh, eso que estaba horizontal, ¿qué ha tenido que pasar? Qué? Vamos a ver, estos estratos que se sedimentaron uh -huh. en un océano primitivo hace millones de años de forma sí, horizontal... Un espera, ¿No ves, que estás, ¿no ves que están así raros? Después, ¿qué pasó? de que se sedimentaran horizontalmente. O sea, esos estratitos estaban así y ahora están así. se plegan? Vale, por pues hilo. ¿eh? Entonces, luego se ple plega se plegaron. Mira, vamos a ver, se plegaron. Si esto es una cosa así más o menos reciente y no hay, no hay cosas raras, pizarras y tal y cual, y estos son calizas así bastante recientes, ¿nos podríamos arriesgar en alguna orogenia que lo plegó? no lo pedían en los criterios, pero ¿cuál sería? sería la más reciente y la más reciente de todas las orogenias ¿cuál es? Alpina. la alpina entonces se plegaron en la orogenia alpina y quedáis como amos en ¿eh? la orogenia alpina, dando un sinclinal. sinclinal venga, posteriormente se ilusionan y se, y se forma una falla. Espera. Eh, por ajustes del terreno, por ajustes, se produce una falla normal. normal. ¿eh? Falla normal. Luego se produce... Eh, mira, cae la falla y todo el terreno también. Basculamiento, ¿eh? basculamiento hacia eh, A ah, que podría ser el norte, vale. Eso es lo que tenemos, un terreno plegado, fallado, basculado, y ahora qué? ¿Y ahora se tiene que erosionar porque sí. está erosionado. Entonces, para que se erosiona qué? Para que calitas, ¿no? o sea, se divierta calizas. Pero vamos a ver, sí. Pero eso lo tenemos. Y ahora, la erosión se produce debajo del mar? No, tiene que subir, ¿no? Tiene que subir toda la serie hacia arriba para que después se pueda erosionar, ¿vale? Entonces, la serie sube por encima del nivel del mar, ¿eh? Sube la serie por encima del nivel del mar, por los efectos compresivos, por eso, por eh, isostasia, por lo que sea, y se erosiona hasta formar, ¿qué? Hasta sí, formar, si siempre igual. Cuando hay rasparrus es penillanura, ¿eh? esto es un rasparrus, sí, eso es una penillanura. En todos los cortes hay un momento que ves una penillanura porque te lo ponen para que lo pongas, ¿eh? pero se erosiona hasta formar una penillanura, Pe -ya que es todo esto, ¿vale? Eh, vale, ya está erosionado y ya está formada la peñada. ¿ahora qué? Y ahora sedimentan calizas. Ya sedimentan las calizas, pero sedimentan las calizas. Formando las calizas. un valle glacial, ¿no? Espera, las calizas están formadas por conchas de animales marinos. O sea, regresión de. No, en todo caso, transgresión. Otra pero no, es. De... Yo apostaría porque eh, se hunde el terreno, también por isostasia, y sedimentan calizas. ¿eh? Sedimentan, sedimentan calizas ¿eh? y vuelve a subir otra vez eh, fuera del nivel del mar y ¿qué pasa? ¿esto que tiene forma? tiene forma de un, un valle grande. en forma de uno, un valle en forma de uno. entonces tiene la pinta de ser un valle glacial, un valle glacial erosiona en forma de U ¿Eh? se forma valle glacial en forma de U. ¿eh? ¿Qué más? Eh, se produce la intrusión de... Pero, la intrusión viene después de la sedimentación de ah, las gravas. Sí, sí, sí, sí, ¿eh? Ese, ese se glaciar ese, ese, ese va erosionando, va a mogollón y tal. Va sedimentando arenas y gravas. Arenas y gravas. Y luego qué? luego se vuelve adicional y se produce la intrusión de... ...de los basaltos. De los ¿Eh? Intrusión, intrusión de basaltos. Vale. No pedía la columna estratigráfica, pero yo sí... Tienes que pedir que se suscriban a tu canal. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Dale like. Dale like, dale like, dale like. la ¿Eh? pido. Entonces, bueno, aquí está... La serie igual después os pongo una foto de los criterios de corrección, por si nos hemos dejado algo para que veáis lo que ponían exactamente. Y ahora vamos a ver la columna estatigráfica que no la piden. Últimamente la columna no la están pidiendo, porque yo creo que es que no da tiempo a hacer la columna. Pero en fin, yo sí que la he pedido. Yo sí que la he pedido. La columna es fácil. Voy a hacerlo a nivel selectividad y a nivel oposición. Nivel de selectividad. Vale, ponemos aquí tal, los más antiguos bajo y los más modernos arriba. Eh, entonces pondríamos primero las arcillitas. ¿eh? Las arcillitas. ¿eh? Primero el 1, las arcillitas. Después pondríamos el 2, las margas. Mirad, si las, si las margas son, son más, tienen más amplitud, más potencia que las arenicas, ponerlos un poquito más, más grandes porque hace, hace gracia. Eh, aquí pongo el 2, un poco más grande. El 3 así, un poquito más pequeño. El 4 más o menos igual que el 3. El 4. ¿Vale? Y aquí, ahora, ¿qué pasa? Aquí viene lo siguiente: mirad. Entre lo de arriba y lo de abajo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Eso es una. Y lo marcamos aquí en diferente color, ¿eh? Esto es una DEA, discontinuidad erosiva y angular, discontinuidad erosiva y angular. ahora más o menos lo vemos, por encima vendrían las calizas, ¿eh? las, las calizas vendrían aquí, que es el 7, y después vendrían eh, el 5, que son arenas y gravas, las arenas y gravas, el 5, pero también en qué, en discontinuidad erosiva y angular por lo de abajo. ¿eh? hay una discontinuidad y esto con esto también es otra discontinuidad, ¿Eh? ¿Por qué? Porque mira, estos estratos son horizontales y estos, por ejemplo, son verticales erosiva porque se ha erosionado y angular. Y ahora la cuestión, ¿ponemos 6 en la columna? ¡No! No se pone 6 en la columna, no es un estrato, no ha sedimentado en una cuenca sedimentación eh... Eh, horizontal con continuidad lateral, no, ha tra traca, traca, traca, y se asparramó por ahí eso no es un estrato, los estratos no se ponen en la columna estratigráfica en la oposición no lo pongáis por favor, no pongáis ni las intrusiones, ni las intrusiones graníticas ni, ni, ni las intrusiones de basalto y eso porque no son estratos, estrato es horizontal en el principio de la superposición de los estratos de esceno columna estratigráfica, estratos Vale. Esto a nivel de, de selectividad. Vamos, ¿queréis que esté más bonito? Chicos, pues después poner el 3 también, que más o menos es así. Se suelen poner casi 3 rayas por estrato, ¿no? Para que quede bonito. El 4, pues más o menos es así, con las bolingas. Pues che, dibujaros si no os cuesta nada. Si lo ponéis en colorcito, pues más bonito. Después encima vienen las calizas. Las calizas ponemos 3 rayitas y después los ladrillitos calizas de ladrillitos ¿vale? y lo último arenas y gravas, arenas y gravas así por aquí Vale. esto para selectividad en oposición, pues en oposición hay que fijarnos en esto, amigos míos porque mola, ¿eh? porque yo cuando estuve vi que en la columna había que especificar esto ¿y qué significa esto? pues mira las rocas tienen una dureza desde las más duras así cuarcitas a las más menos duras las arcillas entonces las más duras se erosionan menos, entonces ¿cómo lo, habríamos que hacer? ¿cómo lo tendríamos que hacer? Mira, las arcillas que están aquí, pues las arcillas las tendríamos que poner así, muy para atrás, ¿eh? porque se erosionan mucho. Después las margas, venga, las, de, las vamos a dejar ahí. Las areniscas, un poquito más, ¿eh? un poquito más que las margas. ¿eh? Las areniscas más duras que las margas, un poquito más para afuera. Eh, los conglomerados, mira dónde están los conglomerados, los conglomerados están aquí, entonces los conglomerados los tendríamos que haber dibujado más o menos por aquí en la posición, ¿eh? en posición, ¿vale? Conglomerados por aquí. Después vienen las calizas. Las calizas están aquí más o menos más que todo esto. O sea, las calizas por aquí ¿eh? y las arenitas ahí. ¿Está claro lo de más para aquí o más para allá? No, no me he enterado, chicos. Vamos a ver. Las rocas tienen una dureza, ¿eh? De más duras a más blandas. Entonces en la columna, para, que para dar una información, se suele poner eh, pues, las, más, eh, las menos duras eh, con menos espesor y las más duras con más espesor. ¿eh? Y así te da una especie de degradación. Y cuando tú ves la columna, sabes que esto es lo, más, eh, lo menos duro y esto, estos conglomerados son los más duros. Y se marcan las discontinuidades. Las discontinuidades se marcan en otro colorcete en otro colorcete para que se vea, ¿eh? para que se vea bien en la columna y prácticamente ya está. ¿Me he dejado algo? No. No. no. Eh, Pero entonces ¿qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer? ¿Un trabajo? ¿No? ¿Dale like? Eso iba decirte. ¿Dale like y qué? Y suscríbete al canal. Dale like y suscríbete al canal. Mira, están tocando el timbre. Pero es, que, es que soy un amo. Planeta Carlejas, contra el mal. Adiós. Mira, mírala aquí, Raquelita, pobrecita mía, con la mantita puesta, todo ventilado por el cobrir. quita, quita, por favor, apruebame. Has dicho, por favor.